Bueno, buenos días, saludos a todos. Uh, en, este, en esta plática voy a hablar acerca de, de los datos que podemos usar en la evaluación de modelos de, de nicho ecológico. Uh, no es simplemente pues, datos de punto y ya, más bien tiene sus, sus detalles, como todo en este campo. Um, vamos, a, vamos a pensar en esto. Obviamente, lo que queremos es una evaluación rigurosa de si nuestro modelo anticipa los fenómenos que queremos replicar en nuestro modelo. Si no tiene poder predictivo, pues realmente no hay mucha razón de por qué hacer el modelado. Entonces, ¿qué podemos exigir de los datos que vamos a usar en la evaluación de modelos? Bueno, como les voy a demostrar en un momento, tener fuentes y métodos independientes entre los datos de, que se usan para calibrar el modelo y los datos que se usan para evaluar el modelo, es crucial a que sea el modelo comprensivo, uh, predictivo y, y uh, reflejando el fenómeno del nicho ecológico. Esa independencia van a ver que es súper importante y normalmente se ignora. Como ejemplos, uno podría buscar datos de especímenes contra datos de observación. Nomás ese ejemplo. O podría buscar datos que se, se juntaron um, por accidente o, o uh, en el transcurso de observaciones por otro, otro propósito. Uh, contra datos que se colectaron como un muestreo estandarizado y planeado. Pero el énfasis es en diferentes fuentes, no solo diferentes fuentes, pero sesgos diferentes. porque okay? todo tipo de, de uh, muestreo tiene sesgos y lo importante es que los sesgos no sean compartidos. Muchas veces, y vamos a volver a este punto, muchas veces ah, y lamentablemente la única alternativa que tenemos es de subdividir los datos que tenemos en una parte para, para calibración y una parte para evaluación del modelo. Bueno. Vamos a pensar en cómo se hace eso de, de dividir los datos uh, aunque esto no es lo óptimo, es decir, idealmente tenemos datos independientes, pero si tenemos que subdividir los datos para evaluación, pues hay que pensar en cómo los, los subdividimos. Les recomiendo esta, esta publicación por pues, nuestro querido Rob Anderson. Um, y efectivamente es un paquete de R que permite uh, diferentes métodos de subdividir los, los, uh, los datos para evaluación y calibración. La liga de este, este, esta publicación ya está en la tabla del curso, así que la pueden bajar cuando quieran. Bueno, una cosa que hace este paquete es darnos varios um, esquemas de cómo subdividir uh, los datos y varía en no solo en, en, en, el, en el balance de la subdivisión, es decir, en, en panel A está un, una idea que vamos, a que vamos a volver cuando hablamos de uh, cuando hay pocos datos, pero cuando tenemos muchos datos, pues podemos ver estos diferentes esquemas uh, que se presentan en paneles B, C y d y efectivamente la idea es diferentes niveles de partición espacial en el muestreo y eso eso pues les dejo el, el reto de leer este este artículo y sacarle el jugo pero en efecto podemos a estructurar la partición espacialmente. Bueno, ¿qué debemos de requerir del submuestreo o la subdivisión? Pues una evaluación de un modelo debe de evaluar cómo, pues qué tan bien rinde el modelo, ¿sí? Pero rinde en qué? Pues, una cosa tal vez sería de rendir en predecir la distribución de la especie en otra región o tal vez otro tiempo. O podría ser en anticipar la distribución de la especie si tuviéramos simplemente más datos, una densidad de información mayor. Y noten que estos retos son muy diferentes. Muy, muy diferentes. Por ejemplo, si estamos evaluando la segunda idea de, de anticipar la distribución de la especie con más datos, pues entonces tal vez la subdivisión apropiada sería una subdivisión aleatoria, porque eso replica la idea de aumentar la densidad. Pero si vamos a querer predecir la distribución de la especie en otra región, pues entonces tal vez debemos de usar una partición espacial de los datos. Entonces, luego, luego podemos ver diferentes énfasis entre estas opciones, si es que tenemos estos, estos estas diferentes metas. Bueno, más que nada lo que quiero mencionarles es esta este problema. Que cuando los sesgos son compartidos, la evaluación de modelos puede simplemente confirmar esos sesgos compartidos cuando se hace lo de subdividir los datos para calibración y evaluación de modelos. Dicho de otra manera, un modelo puede tener cero habilidad genuina de predecir o puede reflejar cero respecto al nicho ecológico de la especie, pero si los mismos sesgos se manifiestan en los datos de calibración y evaluación, entonces la evaluación del modelo puede resultar significativo estadísticamente. Uh -oh. Les voy a dar un ejemplo. Esto está en el este de Estados Unidos. El estado en medio es, es el estado de Tennessee. Y pues simplemente quiero llevarlos por un ejercicio que demuestra ese, ese efecto de que el sesgo confirma un modelo, aunque el modelo es aleatorio. Entonces lo que voy a hacer es tirar muchos puntos aleatorios sobre esta región. Tiene mil puntos. Creé un sesgo en el muestreo por asignar a cada punto sus datos, su, los datos correspondientes de temperatura anual. Multipliqué esos valores por un número aleatorio que iba de 0 a 1. Es decir, mi, mi generador de números aleatorios podía quitar un punto o no, pero el quitar un punto o no tiene que ver, tiene un sesgo, pues contra temperaturas más bajas. Entonces, ahí está mi, mi conjunto de puntos, aleatorios pero sesgados y pueden notar menor densidad aquí en esta zona. Pero esos esos rombos rojos son puntos aleatorios, no más que el muestreo que los creó tuvo un sesgo. Y luego tomé esos puntos, son 200. Tomé de esos 200 puntos y aleatoriamente asigné la mitad a calibración y la mitad a evaluación. Los datos de calibración están indicados por los rombos rojos y los datos de evaluación por los círculos negros. Enfatizo ambos conjuntos son puntos aleatorios, no tienen un nicho ecológico, nomás hay un sesgo compartido. Bueno, metí esos en Maxent, podría meterlos en cualquier algoritmo y saco este modelo. Aquí están mis, oh, y, y este modelo fue basado solo en los datos de calibración, en los rombos rojos, es decir, en estos puntos y dejé estos puntos los de evaluación fuera del proceso completamente y saco este mapa. Ahora voy a sobreponer los datos de evaluación, los círculos negros, pero ya los tengo de círculos blancos para que se pueda ver mejor. Y solo quiero que vean que hay una correspondencia. Después vamos a aprender, la semana que entra, vamos a aprender de métodos uh, no dependientes de un umbral para evaluación de modelos. Vamos a ver lo de rock parcial. Y entonces ya en ese punto van a saber más del método. Solo quiero que vean, aquí va el resultado. Usando rock Parcial, el valor crítico es 1.0 y lo que pueden ver es que el bootstrap de las, las raciones de AUC, otra vez hablamos de esto la semana que entra, pero esas raciones están uniformemente arriba de 1.0, entonces mi modelo resulta significativamente mejor que aleatorio. Pero mi modelo se basó en puntos aleatorios, prediciendo a, a través de la región y se evaluó con puntos aleatorios. Quiere decir que no existe un nicho ecológico para, para modelar. No obstante porque ambos conjuntos de datos compartían una, un sesgo, mi evaluación confirmó el modelo como si fuera buen modelo. Ok, entonces vamos a pensar un poco. Ya sabemos que no estamos o no debemos de estar cómodos con subdividir los, los datos disponibles. A veces no tenemos alternativa, pero debemos de buscar hasta el punto posible fuentes y métodos independientes detrás de los, los datos de calibración y los datos de evaluación para nuestro modelo. En efecto, lo que necesitamos son diferentes sesgos en el muestreo que produjo esos puntos. Y estos diferentes sesgos quita ese efecto que les acabo de demostrar de que sesgo compartido puede aparentar un modelo significativo. Unos ejemplos, pues aquí los datos de, de GBIF, que son datos acumulados, esto para aves de Estados Unidos, estos son datos acumulados por varios métodos, algunos por colección de especímenes científicos, algunos por uh, observación, pero no hubo ningún uh, muestreo detrás de esto. Y otra fuente serían los datos del Breeding Bird Survey, que tienen otra estructura completamente, otros métodos y, lo importante, otros sesgos. No es solo de aves, por ejemplo, aquí el North American Amphibian Monitoring Program um, en, da un conjunto de datos y, y pues, otra vez, GBIF de otro conjunto y en, en otros países, en Sudáfrica, en, en partes de México, uh, en Europa, hay otros uh, otras esquemas de, de uh, muestreo de diferentes sectores de la flora y fauna. Si acaso existen así datos de fuentes independientes, pues aprovecha. En realidad, desafortunadamente, lo más común es que una especie en una región no cuenta con fuentes múltiples de datos de, de presencia. Lo más común es que tenemos un conjunto de datos que se acumuló pues, de manera pues, no planeada y que tienen una estructura y sesgos no conocidos. Lo de subdividir nuestros datos muchas veces es la única opción que nos queda. Y podemos hablar, como ya mencioné, de, de esquemas de submuestreo aleatorios o, o estructurados con base en para qué vamos a usar el modelo. Cuando se hace esto de subdividir los datos, tenemos que usar bastante precaución por, para no interpretar esta, este efecto del sesgo compartido para no confundir eso con un buen modelo. Entonces pueden explorar pues varios diferentes esquemas de cómo subdividir los datos y eso tal vez es una opción que ayuda. Pero más que nada, precaución y cerebro en interpretar esos resultados. Bueno, ya con eso cierro. Aquí están las ligas que, que les pueden servir para, uh, para los, uh, los detalles del curso. Y pues muchas gracias por su atención y que tengan buen día.